tengo algún tema específico particular busco a hago eh, eh, un periplo por mis amigos me, me contacto y hace unos días contacté a, a, a mi amigo Héctor Pastor Vázquez un, eh, un, un diplomático de larga data que tuvo mucho tiempo en Haití como primer secretario de la embajada y creo que luego en algún momento llegó a ser embajador. Le pedí que nos hablara del tema haitiano, no pudo por razones muy particulares que no vienen al caso y luego conversé con mi amigo Octavio Lister que fue embajador durante 12, 13 años y ambos coincidieron de que la persona más indicada para hablarnos a nosotros y a ustedes de ese tema es, eh, era Iván Gatón, realmente Iván Ernesto Gatón Rosa, ahorita salimos hasta Primo, ¿verdad? ¿Eh? Uh -huh. Y, eh, por suerte, ya lo tenemos acá con nosotros vía Zoom. Pero antes yo quiero darle una, una pincelada de quién es Iván Ernesto Gatón Rosa. Es licenciado en Derecho con un título de maestría en Estudios Diplomáticos, Summa Cum Laude, y un diplomado de Estudios Avanzados de la Universidad Complutense de Madrid. También tiene un máster en Ciencias Sociales. Eh, también tiene una amplia experiencia a través de sus funciones ejecutivas en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, CEDOPETS, hoy llamado CIRD. Ha realizado numerosos estudios especializados extracurriculares en la República Popular China, en Taiwán, Argentina, Chile, Países Bajos en Holanda, Bélgica, Alemania, Japón y España. Otros países sobre el comercio internacional, exportaciones y promociones. En el área académica, actualmente forma parte del claustro del Instituto Superior de Derecho y Economía ISDE de Madrid en el Máster de Derecho Internacional, diplomático y consular con mención en comercio exterior y jurista internacional. Funge como conferencista de la Universidad de Nebrija, también imparte clases en el Colegio de Abogados de Madrid en el curso Contratación Internacional, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales, de igual forma, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, en la Escuela de Graduado de Altos Estudios Estratégicos, en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global, y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Actualmente, Iván eh, Ernesto Gatón es el Coordinador General y o Académico, de los cursos y diplomados en geopolítica y relaciones internacionales en diplomacia y asuntos consulares que se imparten en la ciudad de New York y New Jersey, del módulo en geopolítica del diplomado en gestión y administración de los recursos para la defensa que imparte la Escuela de Graduado de Doctrina Conjunta, EGDC. Bueno, yo pienso que Iván ha tenido poco tiempo para dedicarse a otras actividades porque la verdad que es un hombre que ha dedicado su vida útil, profesionalmente hablando, al entrenamiento, a la capacitación acerca de este tema. No estaban equivocados mis dos hermanos, ni Octavio Lister, ni Héctor Pastor. Iván, buenos días, qué placer muy, tenerte muy acá. No, el placer es nuestro de, de poder estar desde acá, desde Santo Domingo, con ustedes. Eh, bueno, para hacer reflexión sobre un tema que es y seguirá siendo de, de urgencia y de emergencia. Así es. Mira, para los que habitamos la isla. Así es. Mira, nos acompañan acá en el set que son mis compañeros eh, Francis Rodríguez, abogado. Buenos días. Iván. Buenos días. Francis Rodríguez de este lado. Y Carolina Medina que es eh, mercadóloga. Eh, buenos eh, días. Eh. Muy buenos días. Bueno, yo quiero que tú nos pongas en contexto. Yo no no tenemos que hablar del background porque en definitiva tenemos el background ahí, lo que ha estado pasando desde hace tanto tiempo y sobre todo los acontecimientos, los últimos acontecimientos que terminan o comienzan, no sé cómo decirle, con la muerte del presidente Juvenel Mois en Haití. ¿Qué nos espera? ¿Qué puede pasar? En, eh, en la República Dominicana producto de los acontecimientos en Haití. Adelante, Iván. Yo creo que, bueno, quizás le estamos poniendo coto a la situación un poco tarde, porque lo, lo que sucedi ha sucedido a partir del presidente Jovenel Moïse eh, no es que haya cambiado mucho la situación de la población haitiana, que por una situación estructural de falta de de un Estado que pueda mínimamente proveerle a sus ciudadanos identidad, por ejemplo. En un país donde el 50% de su población no tiene ni siquiera un acta de nacimiento. Servicios sanitarios, eh, donde las mujeres no tienen dónde ir a dar a luz. Eh, servicios educativos. Y yo creo que esa avalancha apocalíptica que se espera en, eh, ya está aquí porque creo que eh, es evidente que cualquier lugar de la geografía nacional que usted vaya va a encontrar haitianos y lo hacen porque eh, donde viven no hay ni siquiera esperanza de ellos tener un mínimo de vida decente eh, así que cuando veo las alarmas digo pero hace muchos años yo tengo más de 25 años yendo a Haití, y recuerdo que conversaba con un hombre muy muy inteligente, muy sabio, un hombre de Estado, eh, que es don César Pina Toribio, que, que siempre fue alguien con quien tuve la oportunidad de reflexionar, y después de haber hecho un recorrido por la frontera, y que había estado en Haití, le dije, don César, pero... Yo en Haití no veo, porque me he reunido con los actores políticos, yo no veo un proyecto de Estado, yo no veo como una esperanza para una población que evidentemente, en el análisis mío geopolítico, que es lo que más me, me, me, me interesa, es un Estado que necesita, como ser vivo, proveerle a su población de alimentación, y de todos esos elementos que mencioné anteriormente, pero no tienen un 2% de superficie cultivable. El río Artibonito nace de este lado, y ya aquí, en el país, porque es algo incluso que cientistas estadounidenses, como George Diamond, en su libro Colapso, donde hace una relación, siempre lo digo, de todos los imperios que ha tenido la humanidad, los principales, y por qué colapsaron, y en el capítulo 11 incluye Haití, República Dominicana, para indicar cómo el proceso de deterioro de una parte de la isla evidentemente se va a reflejar en la otra porque la geografía manda. Entonces, pareciera como que creo, va transitando, como si fuera yo, un trayecto yo, caminando. Se ve la diferencia vegetación y, y depredación. Eso, eso lo expresa Diamond. Él hace una descripción muy digamos, sencilla, pero que yo creo que Muy queremos, ocultar, queremos ocultar el sol con un dedo. Sí. Señores, ¿dónde van a tener los haitianos ante la situación política actual? Por ejemplo, la disputa entre Ariel Henry con Claude Joseph. Joseph, el actual canciller, que es el primer ministro y que Moïse lo había destituido, tiene una situación de disputa por el poder, pero eh, hay en Haití interlocutores políticos válidos no. ustedes saben cuál ha sido el secreto de República Dominicana a pesar de la falta de democracia en los partidos políticos no y por... de la renovación en los partidos políticos sí. ha sido la gobernanza por la estabilidad política, en Haití eso no ha existido, no hay interlocutores políticos válidos, en Haití no hay partidos políticos e incluso el tema de las pandillas, porque la pandilla de Jimmy Cherisier es una pandilla aupada por el propio Mois. Es decir, ante esa situación, ¿qué puede esperar un país como República Dominicana que el subsecretario de Estado de los Estados Unidos acaba de visitar Haití y dice, no, la comunidad internacional no va a venir aquí? Eh, ¿Ustedes creen que la policía haitiana, de donde viene Barbecue, la policía haitiana, que ha estado vinculada a las pandillas, es quien va a resolver los problemas de seguridad de Haití. No. Ojalá y sea así, porque se desestructuró un elemento que es fundamental para la estabilidad de sí. un pueblo, el ejército. Y ese error no se ha querido admitir. Sí. Entonces, yo el panorama en Haití, señores, porque yo no sé si ustedes han notado, a mí me preocupan asuntos fundamentales, sí. No vale. En el mundo, señores, hay 70 millones de personas moviéndose, buscando de dónde sobrevivir. Nosotros somos un claro ejemplo de eso. La crisis de la frontera. Entonces, ustedes creen que los haitianos, que no son recibidos en Estados Unidos, que ahora es que la comunidad internacional se da cuenta de la gravedad a partir de lo que aconteció en Texas, cuando unos guardias fronterizos le dan con un látigo y luego los montan en un avión a gente que tenían 10 años viviendo fuera de Haití porque se habían ido a Brasil. Yo en Brasil llegué a reunirme con haitianos, llegué a ver haitianos en Chile y esa gente venían era de Chile, de Brasil, gente que habían cruzado por Colombia, que no tienen a nadie ya en Haití y los montaron en un avión y los dejaron tirados allá. Eso, eso es grave. Terrible, terrible. Terrible. Eh, terrible. Gardón, y, una preguntita. Iván Carolina te va a hablar. Sí. Eh, esa realidad que usted ha planteado, eh, de alguna forma la conocemos. Eh, usted como experto, por supuesto, eh, ha, descrito eh, muy, sí, ha, ha descrito muy, muy bien, bien esto. Me gustaría que nos hable de la posición que debería de asumir República Dominicana según sus conocimientos y su experiencia. ¿Ha estado correcta las medidas que ha tomado el gobierno? ¿Deberían de intensificarse las mismas a raíz de que esto va en ascendencia a la, la crisis en Haití? ¿Qué debe de hacer el país? No, yo creo que por primera vez se le dice al país desde el Poder Ejecutivo. La gravedad del problema. Sí. Yo creo que por primera vez se asume con la debida gravedad lo que significa para la República Dominicana tener un vecino al lado con 11 millones de habitantes sin carretera sin, sin agua potable sin electricidad y que nadie en los alrededores quiere, los quiere en su casa. Así es. <risa> y que República Dominicana... Es muy fuerte, da pena eso. Da pena. No importa que la gente me diga que los muros, Estados Unidos es el país más desarrollado del planeta y con más presupuesto, y no puede con la migración en su frontera. Eso <risa> es verdad. Por eso yo creo que lo que ha hecho el gobierno de darle esa importancia al tema, porque esto hay que verlo estratégicamente. Yo solamente les voy a poner un ejemplo. Un Estado, desde la perspectiva geopolítica, es un ser vivo. ¿Qué es un ser vivo? Un ser vivo consume agua, consume energía, consume alimentos. Ustedes saben cuántos kilómetros cuadrados tiene la isla. Son 76 mil kilómetros cuadrados. Pero esa isla que tiene 76 mil kilómetros cuadrados y pico, tiene 11 millones del lado haitiano y tiene 11 millones de este lado. 22. Pero a largo plazo, de aquí a 2030, se habla que vamos a hacer más de 25 millones. ¿De dónde vamos a tener el agua, la tierra cultivable, para alimentar a 25 millones de personas? Donde Haití no tiene ríos donde Haití no tiene capa boscosa Cuba tiene más de 100 mil kilómetros cuadrados y tiene 13 millones de habitantes es como si en una casa que usted, que usted hizo para tres hijos usted mude 15 usted sabe la gravedad y eso es lo que el presidente ha dicho señores se está buscando una solución dominicana al problema haitiano. La comunidad internacional, porque la comunidad internacional no va a Haití, ni le interesa. Iván. ¿Por qué? Sí, tenuina. Ah, tenuina. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo recorro desde la frontera que está haitianizada, uh -huh. porque no se le da tampoco las condiciones a los dominicanos, yo quiero que ustedes vayan a Paraíso, en Barahona y ustedes vean los domingos cómo bajan los haitianos desde las montañas de las sierras de Guauroco pero yo voy a Villa Pajón en Valle Nuevo y me encuentro haitianos sí. Constanza está lleno de haitianos sí. pero yo voy a Blanco Arriba y Blanco Abajo y cruzo por Villatrina llego a Gaspar Hernández y hay haitianos. Llego a Punta Cana, a Miches, a Sabana de la Mar. Dígame qué parte del territorio no hay haitianos. Es lo que evidencia lo que ha dicho el presidente. La comunidad internacional se ha dado cuenta de que el problema haitiano, lentamente, ¿dónde se está diluyendo? En la República Dominicana. Eh. Es interesante en la forma que enfocas y tu conocimiento de causa lo, lo expresa. Yo participo activamente y soy de una línea eh, muy definida acerca de la problemática haitiana. Yo he criticado porque soy miembro activo de la Fuerza Nacional Progresista, más de 25 años, y Pelegrín en día pasado yo le preguntaba si él entendía que República Dominicana estaba en el orden o clara de qué realidad le esperaba cuando hablamos del tema parturientas y cómo a Iván yo le voy a preguntar lo mismo. ¿Cómo se sostiene una etnia que no se está reproduciendo al nivel que se está reproduciendo Haití en República Dominicana por encima de 2.5? ¿Y qué tiempo nos quedaría si sería al 30 la sustitución de los dominicanos por haitianos, por lo que acabas de decir? Te la hago a ti también. Sí, mire... Eso lo plantea el propio Daimon también, pero es algo evidente. ¿Dónde está la patria? La ¿Dónde? patria no está simplemente en el territorio. Ya. Yo creo que esa es una equivocación. La patria está en el vientre. ¿A dónde? En el vientre. En el vientre. Carolina, tú te oyes. La patria está en el vientre. Había hablado siempre. Es decir, eh, si los dominicanos tenemos dos hijos por cabeza, nos va a pasar lo que le está sucediendo, por ejemplo, a Europa sí. con el tema musulmán. Las mujeres europeas no quieren tener hijos. Pues los inmigrantes musulmanes que llegan ante el 1.5 de hijos que tiene una española, una persona de Níger o de Mali tiene siete. Wow. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a ser musulmanes. Entonces nosotros, y el tema de, los, de las parturientas es un tema serio porque la ley de migración que nosotros aprobamos en su reglamento de aplicación, en su artículo 34, indica que usted tiene que atender a las parturientas, pero usted no puede deportar a una parturienta, usted no puede deportar a un niño, tampoco un anciano, Tampoco alguien que está siendo perseguido por asuntos políticos. Eso, eh, eso aquí no va a haber problema, porque no vienen ancianos, eventualmente alguien por asuntos políticos. Pero ya usted está subordinado, subordinado a una ley. Sí. Iván, y si en más del 30% de los partos usted los tiene de esas personas que vienen aquí. Pero que eso es parte de una perspectiva internacional... Porque lo mismo sucede si una dominicana inmigrante va a Estados Unidos. Ilegal, que ya no se dice ilegal, incluso ya los términos han cambiado. Se dice indocumentado. Es decir, Iván. que no, para no poner el mote de, de que está incumpliendo la ley, sino que está sin documento. Lo primero que hay que trabajar para usted imponer algo es con los términos. Entonces, en vez de yo decirte, tú estás ilegal, no tú estás indocumentado. Entonces, el tema de las parturientas, de aquí a largo plazo, si yo vivo, si usted viene a vivir conmigo, yo siempre pongo el ejemplo, y en el vecindario mío, somos todos sanjuaneros, y ustedes son la gente del norte, ustedes van a comer chenchen chen un día, Sí, totalmente. Así es. Y Dan, yo le he llamado a esto la invasión del vientre. Realmente la cantidad de haitianas en estado eh, reproductivo, jóvenes, eh, las, los que nacen cuatro, tres y cinco niños por cada familia haitiana que tenemos en el país, las madres dominicanas, las familias dominicanas teniendo de un niño o dos niños cuanto mucho, o sea, en uno diez años, una década o dos décadas cuanto mucho, nosotros vamos, eh, no sé si a igualar. No sé si a, a hacer más en niños creciendo en el país de familias haitianas que de dominicanos. O sea, eso estadísticamente se podría hacer un cálculo con las informaciones que estén y, y, y es muy abrumador. Debe de ser preocupante para nuestras autoridades. ¿Qué se podría hacer? Porque como usted dice, no se le puede dejar de dar servicios de salud. ¿No se pueden mandar esos niños a Haití cuando nacen aquí con meses de nacido? O sea, es un problema que está ahí, que va a estallar en unos pocos años, la, la, la cantidad de, de, de niños, de mujeres pariendo acá, haitianas. Bueno, yo tengo que, porque yo lo que soy es un humanista, uh -huh. y a ponerle el ejemplo de que algo que estu que se estudie aquí en el Ministerio de Defensa, eh, en la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional, es un libro de uno de los grandes pensadores de Estados Unidos llamado Samuel Huntington, y el libro se titula ¿Quiénes somos? Y Huntington dice que Estados Unidos va a tener más declive, y de hecho tiene más incidencia en la política de Estados Unidos, al igual que como en el Imperio Romano la tuvieron los bárbaros, cuando el Imperio Romano cae, el último emperador era español, se llamaba Teodosio, era de, de lo que ellos llamaban eh, la península ibérica. Y usted sabe a quiénes ellos mencionan. No solamente a los hispanos en sentido general. Samuel Huntington pone como ejemplo a los dominicanos y pone el ejemplo de una señora de un lugar llamado Jánico, ubicado cerca de Santiago de los Caballeros, porque ahora en Estados Unidos la, la minoría es hispana. El presidente del partido demócrata de los Estados Unidos, Tom Pérez, es hijo de un médico dominicano. Entonces, esa dinámica migratoria, y para ponerle el ejemplo, así como en Estados Unidos, el alcalde, las personas influyentes ya están siendo personas hispanas, lo mismo sucederá aquí. Bueno. Eh, bueno, una cosa. Una, una, una, una pregunta, pregunta al final. Iván, espérate. yo quiero algo con respecto a algo que él inició, como que fue su. Estable, eh, un momentico. No, no, no. Adelante. Que, adelante. De, que decías que crees que hay, hemos empezado a reaccionar tarde. Ahora, hay un aspecto que me preocupó y yo lo critiqué aquí en el programa ya dejando a un lado los términos, que ya sé que vamos a tener que transformar algunos términos como política o estrategia para defendernos con respecto a la ley de migración, es respecto a ese reglamento que se hizo en el 2018 sobre contingencia migratoria en el país, eso se diseñó porque hemos tenido una participación muy activa del sistema de Naciones Unidas pretendiendo establecer aquí un sistema de refugiados. Eso aquí se estableció con el plan de lo que está sucediendo en Haití. Para ti, ¿cuál es tu apreciación? Que hay algo no, de incidente. Es que, no, es que es algo que está sucediendo en el mundo entero. España fue condenada recientemente en la Unión Europea porque hay gente que llegan a las vallas de Ceuta y Melilla después de siete meses caminando, para ver si pueden cruzar, y España fue condenada porque hizo deportaciones en caliente. En estos días cruzaron una gran cantidad de personas a Italia. Uno pasa por Italia, yo viajo mucho por Europa, y es increíble. Es más, yo me encontré con africanos en China. Sí, yo, yo a Porque africanos es en que China. el ser humano, y aquí es importante Lo hacer la reflexión, se señores, porque no hay que tener discurso de odio. No, no. El inmigrante, el inmigrante sale de su país porque no tiene condiciones. Yo Cierto. pongo el ejemplo de Juana Méndez. Yo fui a Juana Méndez hace más de 25 años. Y después que se puso la zona franca, binacional, Juana Méndez es otra cosa. Dígame si es Juana Méndez. Hay pandillas. No hay. Lo que Haití necesita es tener más empleo. Lo que Haití necesita es que nosotros, como dijo el presidente, hagamos conciencia a la comunidad internacional de que si no ayudamos a Haití a que la gente tenga ya lo que necesita, van a hacer colapsar también a República Dominicana. Ahí Iván, Iván eh, ante el panorama que tú has mostrado eh, con, bueno, con todo tu conocimiento y la experiencia que tienes, magnífico, ¿no? ¿Qué opciones tiene la República Dominicana? La República Dominicana, ante la situación en la cual se encuentra, ya hablamos de las leyes, del reglamento, de la ley migratoria, eh, lo que debe seguir es haciendo el lobby que está haciendo, ante los distintos escenarios internacionales, la República Dominicana tiene que aplicar sus leyes. Hay que evitar que sigan cruzando haitianos para acá. Yo creo que, lo que con lo que hay es suficiente ya. Sí. Seguir salvaguardando sí. su frontera. Y algo que se malinterpretó, y que yo, que, que tengo ya más de 20 años trabajando en Cancillería como profesor, me sorprendió y conociendo Haití, que por primera vez un presidente llama la atención de la gente que él nombra, porque están dando visa además. Correcto. Es decir, el tema del visado de los estudiantes haitianos, que fue un tema que quizás no se manejó bien, porque el presidente tuvo que, que, que salir al frente del tema. Sí. Si hay 70 mil estudiantes haitianos y se dan 200 mil visas, ustedes no saben que los cónsules ganan por cada visa que emiten. Sí. ¿Quién nombra a los cónsules? El Estado. El presidente. Así es. Y si el presidente está llamando la atención, yo creo que eso es positivo. Sí. Eso hay que aplaudir. Claro. Yo creo que fue la forma en la que se manejó, porque evidentemente si son 70 mil, se están dando 120 mil visas de más. De más. Y a quién sabe a quién. Así es. So Iván, mira, para nosotros ha sido muy grato tenerte acá y por supuesto que tus, quienes te recomendaron conmigo no se equivocaron. Yo creo que se quedaron cortos. Agradezco infinitamente la gentileza de estar con nosotros, someterte a, a estas preguntas ¿no? y a estas respuestas tan aclaratorias que han sido para ver, vislumbrar el tema haitiano. Al final te quiero preguntar algo. Ese apellido rosa tuyo es de la zona de aquí. Sí, sí, es de es del Cibao. Ah, ok, seguro de castillo sí, sí, de esa sí, sí. zona. A lo, sí, mejor, no a lo mejor resultamos a esta familia, porque yo soy Rosa, de segundo apellido. Bueno, un placer, un gran placer conocerte y un, un gran placer, placer tenerte Excelente. acá. Excelente, muchísimas gracias. Señores, ha sido, la entrevista, ah. ha sido la entrevista con Iván Ernesto Gatón Rosa. Es un experto en temas mm. internacionales, como él mismo ha dicho, tiene más de 20 años trabajando para la Cancillería Dominicana. Con una gran experiencia Ustedes han visto cómo nos ha aclarado una serie de puntos Que eh, son y, necesarios y define, en este momento Y define muy claramente que no, es, que no solamente yo o Carolina o tú Que hemos estado preocupados por el tema Y en definitiva Ayer yo decía que estamos reaccionando tarde Bien. Porque el tiempo que se ha perdido Y que se ha permitido llegar hasta ahí y cuando hablábamos de los 2.5 que se está reproduciendo aquella etnia aquí, y que nosotros los dominicanos hemos dejado de parir hijos, a, a un ritmo por debajo de 2.5, andamos por uno punto y tanto, estamos. Vamos a quedar por debajo Bien. la población. En eso que bueno. Amado hizo como ejercicio ahorita. Y un plan nuestra de regulación, cultura, nuestra identidad, todo nuestra historia se está historia, todo se están perdiendo. Todos está perdiendo. una regulación irregular sí. en esos momentos Vamos, la eso, vamos a...